Es normal que nos, que nos preguntemos estas cosas, ¿no? De que, sí, cuál bien. fue tu balance en este 2022, que es una palabra que yo odio, el balance, porque te obliga siempre a pensar en algo que quizás no era un problema y lo termina siendo, ¿no? Sí, de, depende de... Para, fíjense que también eso es cierto, hacia dónde hacemos la lectura, ¿no? Está, es correcto, ¿no? Porque hay veces que tenemos en cuenta esto, solamente el balance en aspectos uh -huh. negativos, ¿no? Pero también vemos... Como la última vez cuando estuve, que les decía, si este año estamos saludando a Noé, porque hemos sido 100% eficaces y hemos llegado a cumplir el año. Estamos vivos, decís estamos vos. Estamos vivos. Que no es, eh, menos, que que no es menor. No es, que no es menor. Y aparte digo, quizás con muchas más cosas de las que suponemos. Creo que todos hemos tenido una experiencia bastante trascendental hace poquito, con una alegría que fue bien, digamos, si queremos... Con emociones colectivas, colectiva, con emociones parasociales que, digamos, hemos compartido. Bueno, entonces, digo, de alguna manera, creo que tal vez podríamos usar pequeñas herramientas, ¿no?, a diario, por ejemplo, podemos hacer un balance de las cosas que salieron bien, ¿no?, porque, por ejemplo... Estamos muy acostumbrados a revisar qué elementos, qué cosas no, fallaron. Pero si nosotros lo vemos, es casi como tirar una moneda al aire. Puede caer de un lado o del otro, pero si lo ponemos en una línea de estadística, al final del día vamos a ver que no han sido tantas las cosas malas. El tema es que si a veces la carga de negatividad que tenemos tiende a rotular siempre a esas cosas que no salen bien, claro. digo, de alguna manera eh, no va a dar nunca la cuenta, ¿no? ¿Sirven esos ejercicios? Porque viste que hay quienes te recomiendan, vos sos conductista además, ¿no? Eh, Cognitivo-conductual, el, co el conductismo participa y Ajá. también la parte ¿no? de cómo conocemos, cómo abordamos... Que si le podemos el... explicar un poco a los televidentes es cómo el cambio de nuestras conductas o de lo que hacemos puede generar un resultado lo mejor distinto a lo que venimos haciendo siempre. O sea, claro. ¿por qué me sale siempre todo esto de esta forma? Y a lo mejor vos podés decir, porque a lo mejor lo estás haciendo de esta forma. Uh -huh. A ver si cambias la conducta para ver si tenés otros resultados. Claro, sí, miren, eh, fíjense, el nominar las cosas genera sí. realidades. Si yo todo lo que tomo lo transformo en un problema de alguna manera. Puedo tomar, digamos, de algún modo no estoy resolviendo las cosas, pero sí puedo empezar a ver estos elementos como son, eh, me levanté, desayuné, por ejemplo, en los casos más duros de depresión que hemos trabajado siempre buscamos algo que lo ancle, por ejemplo, no sé, eh, un buen desayuno, a veces solamente voy a escuchar una canción que lo puede sacar de la cama, ya arrancar cambia el día. Eh, son como pequeñas estrategias que se van moldeando, porque también hay que tener en cuenta que no es solamente la parte biológica, cuando empezamos a estar mal también tenemos un aprendizaje, empezamos a repetir una conducta que se repite, ¿no? Claro. De algún modo todos hemos visto o conocemos personas que ya no es que sean depresivas, sino que son pesimistas, que no importa cómo vayan las cosas, siempre es como que terminan de la misma manera. Claro. Fíjense que... Hay, hay un trabajo muy interesante que es de los 70, de, del seguimiento de personas que ganan loterías que los hacen millonarios en Estados Unidos. Al principio, durante la primera etapa, dos, tres meses, las cosas siguen, digamos, mejorando. Pero de alguna manera, después de un año, todo vuelve a ser como eran al principio. Los que eran tristes eran tristes, los que eran felices son más felices, ¿no? De alguna manera, el dinero no define la felicidad, sino que es como una herramienta, si recordamos, ¿no?, el, por ejemplo, la pirámide de Maslow, que es muy conocida, que todos la hemos visto en algún momento. Primero tenemos las necesidades básicas, las de seguridad, y después va cada vez subiendo, ¿no es cierto?, en, en otras necesidades. El problema es que justamente estamos en un momento histórico donde los elementos más básicos son los que nos demandan. ¿Mm? Pero a pesar de eso, y acá podemos ver con lo del mundial, cómo nos contagia la realidad, ¿no? Cuando, si estamos felices podemos seguir contagiando esto. Ahora... Si nos rodeamos con ciertas personas que están tristes, lamentablemente de alguna manera, por más que lo vaya elaborando, digo, de alguna manera voy quedando claro. en ese tema, ¿no? El, el, por el mundial, recién lo mencionabas, cambia mucho el fin de año, ¿no? Pero por supuesto, sí. En términos de energía, de positivismo, más allá, independientemente de si seas fanático del fútbol o no. Sí, es que va por otro lado, porque eh, el, te podés afianzar a algo que tiene que ver con logro, con trabajo de equipo... Eh, con coraje, templanza, o sea, que son todas, fíjense, las habilidades que se consideran dentro de la psicología positiva de las personas que se consideran óptimas. Uh -huh. Entonces, de pronto, salir de un modelo donde encontramos personas óptimas y no solamente personas que están centradas en lo que no se puede lograr, creo que es como una cosa genial. Entonces, para seguir, entonces ahí podemos ver el impacto que tiene la realidad. Entonces, tus redes no están saturadas todo el tiempo de... Eh, los elementos que son más nocivos. Claro. Entonces, de algún modo, al estar inyectado, lamentablemente, como todos estos elementos, está bueno tomarlo para seguir replicándolo. Qué difícil es cuando toda esa negatividad está en personas que, que te rodean y que son muy cercanas a uno, ¿no? Uh -huh. Te deben plantear eso. Pero, eh, ¿existe el concepto además de persona tóxica? Sí. Eh, lo que pasa es que lo que se considera como tóxico no eh, es Digamos, es como un rótulo más uh -huh. para llegar a las personas, eh, de, aquel, de, de personas que tienden a como ponerse en, en un estado posicionista, uh -huh. eh, de no poder ver quizás logro, de digamos estar centrada en emociones negativas como la ira, uh -huh. la envidia. Eh, los celos, los celos claro. la ansiedad, entonces digamos, fíjense que son todos los elementos que van justamente muchas veces los trastornos de dominación, sometimiento, no, porque muchas veces en esas personalidades está el terror a quedar solo, claro, que finalmente es una, digamos, a ver, es una paradoja, una cosa que se retroalimenta, tal cual que terminan quedando solos. Entonces, cuando nosotros pensamos fin de año, es una buena oportunidad para saber de qué lado voy a quedar, porque muchas veces que nos han dicho cosas como que las personas no cambian o que no voy a poder cambiar. ¿Las personas no... cambian? Sí, sí, sí, de eso vivo. Obvio de hecho, de eso vivo. <risa> de eso vivo desde hace tantísimos si, si hace en años. En otra claro. Pero por, ¿por qué la gente fuerza? Por, a mí me da esta impresión que los, los balances de fin de año son forzados. Y sí, porque si de alguna manera... Eh, si lo pensamos, todo el mundo me plantea eso en el consultorio, a ver, no cambia nada, dice, vamos, el, la vida sigue, un cambio. Lo que pasa es que volvemos de nuevo, o sea, si lo pensamos hay muchas cosas que son, eh, a ver, sociales, pero de alguna manera nos condicionan, porque tengo que estar preparado, o sea, si yo tengo una agenda, de alguna manera la tengo que cambiar, la tengo que, digamos, reemplazar y poner otras cosas, eh, ver qué sigo repitiendo o qué no sigo repitiendo, o sea, de alguna manera nuestras conductas, fíjense, lamentablemente, tienden como a estar como muy estables. Cambiar implica un gran esfuerzo, pero digo, como les dije la otra vez, de la mano de la acción. ¿Y esto se puede lograr? Sí. Claro. La gente cambia, sí, les puedo asegurar, y, y cambios enormes, ¿no? Y, ¿Y el cierre de año es en el cierre del año? Joder, capaz que uno está, viste, cuando estás con la batería que la tengo que recargar, pero... Yo estoy pensando en el 15 de enero que me voy de vacaciones o, o que termine el mundial, capaz que ahí es cuando Totalmente. Eh, o hay quienes piensan que el cumpleaños de uno También. es el digamos, el momento para empezar a hacer algo distinto de lo que venías haciendo. Sí, está buena la idea de eso, de que si lo siento, empezar ahí. No esperar a que alguien me dé permiso, porque digo esto de, de que se nos da la oportunidad como para todos arrancar y volver a barajar, ¿no? O sea... Porque, digamos, en este, eh, como analogía, no importa que te toquen las buenas cartas, lo importante es saber jugar, ¿no? O sea, entonces, en este de jugar las cartas está bueno. A veces cada uno puede poner un momento y hay veces que sí. A veces lo necesitamos a principio de año. Y hay veces que si las cosas van en un orden, en un funcionamiento más o menos óptimo, digo uno lo puede acomodar claro. en, el, en las épocas del año, ¿no? Claro. Y, y vos sos de los que aconsejan... Suponte que alguien tiene un problema de lo que de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Está rodeado a lo mejor de personas negativas, pesimistas, tóxicos, lo que sea. Chao. Este, um... A dormir la siesta. Claro, ¿qué haces? Vas y le decís... Que estás a limpiar. De a me me parece re tóxico eh. o tóxica. No, lo que pasa es que primero, imagínate... O te haces el sota y, y lo eliminas de tu vida. Y lo que pasa es que primero vos tenés que identificar... Esos aspectos en uno, sí. no. También los aspectos óptimos. Fíjense que estamos todos muy acostumbrados a la psicología en términos de lo que es la psicología negativa, o sea, qué es, porque estoy enfermo, cuáles son las sintomatologías. Pero una vez esada esa sintomatología, no significa que empiece la salud. Empieza a ver qué hago con eso. A veces también tengo que entender o evaluar que puedo yo tener esos elementos que forman partes que me vinculan a esas personas y creo que no hay que ser un psicólogo para saber que hay mucha gente que se vincula de lo más enfermo, claro, no de lo más sí, sano sí, sí, tal cual por vemos lo... algunas parejas a lo mejor que están lo vimos recién ¿no? sí. o sea, hipervinculadas desde, desde la enfermedad tal uh -huh. cual ¿Y, ¿y qué tan está desconstruida la gente en el sentido de alejarse de, de esas personas tóxicas? por ejemplo, Año Nuevo me toca con, no sé, mis tíos que son ridotas, son infumables ¿y por qué la tengo que pasar con mi familia? por el solo hecho de ser mi familia, la quiero pasar con Dos amigos en un bar o en mi casa. Bueno, es rarísimo que podamos juntarnos con amigos, claro. por ejemplo. Uh -huh. y, de, y en ¿Y algunos otros estamos? países es como hipernatural sí. que uno pasa uh -huh. Navidad y Año Nuevo, eh, independientemente de los lazos familiares. Acá en la Argentina somos más de los lazos familiares, aún cuando no te pintas. Sí, sí, uh -huh. claro. Es que, digamos, dentro de lo que son los elementos de salud, los vínculos más estables o a largo plazo son como los más saludables. Eh, Sí está bueno esto de darse los permisos. Y a veces la cantidad de tiempo. Fíjense que tenemos muchas veces a polarizar las ideas. O sea, es como todo o nada. Y a veces quizás lo que hay que hacer es qué cantidad o dosis, ¿no? Por eso cuando vos me decías, lo aconsejamos, siempre me acuerdo mi primera asesora terapéutica que decía, eh, no desconsejo, es la mejor forma de que no lo lleven a cabo, ¿no? Claro. Eh, hay líneas psicológicas que le llaman intención paradójica. O, o sea, vos prescribís algo que a sabiendas que la persona no, no lo, va lo va a hacer. A entonces... Como cuando sos niño y te dicen, no toque tal, tal cosa. Tal cual. Pero, digamos, de alguna manera sí podés construir una conducta en donde la persona lo de, digamos lo pueda llevar. A ver, en este caso, si nosotros queremos que, como decía Rodríguez, eh, llevar adelante esto de cambiar o sacarse de las personas, quizás a veces ir viendo qué puedo ir cambiando y cómo me puedo ir vinculando con esas otras personas. Necesitamos cambiar necesitamos ampliar a veces el problema no solamente que son esas personas sino porque me eh, digamos me he comprimido con las personas no conozco otra, digamos no tengo otros vínculos sería genial y yo les propongo a las personas que si están ahora que hagan un listado de ver cómo están sus vínculos por ejemplo cuántos amigos solos tengo ustedes saben que los amigos que no tienen pareja tienden no solo sino que no están con pareja tienden a ser los mejores articuladores porque son las personas que van a estar digamos, incondicionales, la posibilidad de articular eh, actividades. Pero fíjense que muchas veces cuando entramos en vida de pareja, estas son las personas que a veces quitamos de las relaciones. Uh -huh. ¿Mm? Entonces digo, es como, ¿cuántos amigos tengo? Entonces, una pregunta, si esta noche yo tuviera que, digamos, estar en una casa y no puede estar en mi casa, ¿habría alguien que me reciba? Uh -huh. ¿Viste? Como, esa, digamos, hacernos esa pregunta, uh -huh. ¿tengo amigos que están solos? ¿Mm? Eh, mi red de amigos se limita, se limita solo a mi familia. Entonces, ¿eso que me permite? Primero, no llegar angustiado en esta cuestión, digamos, con quién voy a pasar fin de año. Por ejemplo, puedo ir armándolo y llegar a ese momento claro. porque, porque lo fuimos construyendo. Tal cual.